Buen día, amigos y amigas de La Hora de Hurlingham, ¿Cómo dicen que andan ustedes? Bien, hoy es viernes 13 de mayo del 2022. Este, exactamente, estamos grabando esto a las 12 del mediodía con el querido periodista Ubaldo Luna. ¿Cómo andás, Ubaldo? Hola, Marcelo. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. ¿Cómo va? Bien, bien, todo bien, todo tranquilo. Este, otro viernes más de, de, de trabajo, de hacer uh -huh. este tipo de de cosas, van a ver alguna novedad, porque yo siempre me gusta jugar con algún chiche más, con alguna camarita exacto. para ir ensayando y viendo. ¿Qué es esto de mostrar este, imágenes? Decime, Ubaldo, comentame por dónde vamos a empezar a, a transitar. Bien, viste que la dinámica informativa implica que las semanas puedan o empezar o cerrarse y al mismo tiempo no terminar de cerrarse del todo, Sí. porque mientras nosotros hacíamos nuestra última entrega, la compartíamos acá por la hora de Urlingam, justo ese mismo día el Intendente en licencia de Urlingam y Ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Horacio Zabaleta, estaba aquí en el distrito, en este caso en una empresa ubicada en Urlingam, hablamos de la empresa Barak Mercosul, una empresa importante no solo porque... Tengo, por los... un, tengo unas imágenes. Dale, dale, vamos a compartirlas así la gente sabe de qué se trata. Bueno, en este caso, como lo vemos ahí, el Ministro estuvo acompañado por empresarios, fue al cabo de una recorrida en la que compartió un encuentro con más de 60 representantes de pequeñas y medianas empresas de Hurlingham. Puntualmente en esta firma, Marcelo, queridos amigos de la hora, eh, lo que tuvo como simbólico el caso es que la empresa eh, que tiene su asiento aquí en Urlingham, que se dedica al suministro de elementos para la industria automotriz, eh, incorporó también eh, 10 trabajadores del plan del programa Potenciar Trabajo del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Amén. Es una buena noticia porque justamente estamos en una semana en la que Juan Horacio Zabaleta fue noticia porque bueno eh, estuvo en distintas actividades que tienen que ver con esta idea de recuperar y de alguna manera plantear un desafío nada fácil que es el de reemplazar los planes sociales progresivamente por puestos de trabajo. Lo cierto es que esto es simbólico, es apenas un granito de arena, pero se trata al fin de cuentas de una buena, de una buena experiencia, sobre todo uno lo, lo trata de dimensionar en lo que significa para cada uno de estos 10 nuevos empleados y empleadas uh -huh. de la firma. ¿no? Uno entiende que por ahí eh, dice, bueno, son 10 puestos de trabajo, pero son 10 familias a las que ojalá la suerte los acompañe, su esfuerzo les pueda dar buenos réditos, y también se, se de esta batalla cultural que significa recuperar el, el trabajo genuino, no me parece fundamental. Él por otro lado, espera que le voy a, a, a quitar acá la imagen, ahí está. Él por otro lado uh -huh. en ese lugar creo que tuvo una reunión con, con empresarios. Exactamente. También de Urlen, como Exacto. 100 empresarios. Sí, o... sí, fueron entre 60 y 70 los empresarios uh -huh. que se reunieron allí en, en, en esta empresa por supuesto, la idea del Ministerio de Desarrollo Social, como lo ha ensayado en distintos puntos de la República Argentina y por qué no hacerlo también en el distrito que lo eligió dos veces para ser intendente, Juan Horacio Zabaleta estuvo planteando este desafío en el que es fundamental el aporte naturalmente de los formadores, de los creadores de puestos de trabajo. Quizá este punto de partida y las condiciones que hicieron posible que la empresa VARAC pueda incorporar, 10 trabajadores, 10 personas que eran beneficiarias del programa Potenciar Trabajo, bueno, sea un punto de partida del que ojalá podamos tener buenas noticias en breve porque eso significaría, reitero, no solo la posibilidad de tener un trabajo en blanco con los aportes, con la seguridad social que corresponde, sino un desafío cultural después de décadas realmente sí. en el que eso se había perdido en la Argentina. Y eh, decime... Eh, ¿Por dónde seguimos? Porque él luego estuvo dando vueltas. Exacto. Creo que exacto. Tengo acá una... Galería sí, sí mira, eh, como todos sabemos, y ahí vemos imágenes que tuvieron lugar en la... Bueno, hubo distintas actividades, Juan Zabaleta. Una de ellas, la que estamos viendo aquí, eh, tiene que ver con el fin de semana pasado, un sábado, en el que compartió distintas actividades. Algunas corresponden, como esta imagen que estamos viendo, al encuentro con los bomberos voluntarios de Urlingan, que volvieron a celebrar un nuevo aniversario. También estuvo en la Sociedad de Fomento del barrio San Damián, en Morris. En la Socie. En la Socie, como ah. le decía el propio Intendente, y también compartió a propósito de un nuevo aniversario del natalicio de María Eva Duarte de Perón de Vita un encuentro con mujeres de la militancia peronista. Este encuentro que, entre otras cosas, como veíamos en las imágenes, implicó la entrega de reconocimientos y distinciones a mujeres de trayectoria dentro del partido justicialista del peronismo de Urlingam fue la oportunidad también para que Zabaleta de alguna manera, y ya poniéndose el traje de ministro de confianza del presidente de la Nación, respondiera y diera su mirada sobre ciertas cosas que tienen que ver con la interna del frente de todos, en donde entre otros asuntos eh, marcó la cancha para quienes están en estos momentos desde el propio espacio de la alianza oficialista criticando mucho las políticas del presidente Alberto Fernández, uh -huh. los apuntados recordemos además del propio Fernández son el Ministro de Trabajo Claudio Moroni, el Ministro de Economía Martín Guzmán y también el Ministro de la Producción Matías Culfas. <coughs> no está en ese grupo Juan Zabaleta, pero Zabaleta recogió el guante que le había arrojado al kirchnerismo duro y salió a dar, me parece que, conceptos básicos de lo que hoy pasa realmente más allá de las internas y el mundillo político. Y esto es que la gente tiene otras urgencias, que la gente no pregunta por candidaturas, que la gente no piensa en interna de tal contra cual, sino que tiene necesidades mucho más básicas, mucho más primarias que resolver, como la inflación, como hacer frente a la pérdida del poder adquisitivo, dijo Zabaleta, nadie me pregunta de internas en los barrios. Eh, por otro lado, al ser el ministro que está al frente de la cartera social, creo que conoce como casi ninguno sí. toda la realidad que, que implica no solo el conurbano, sino también al resto de la República Argentina. Y también, bueno, de alguna manera llamó a calmar las aguas, a deponer los ánimos muy efusivos que hubo en esos últimos días en el frente de todos y recordar, lanzó casi como consigna que el gobierno no va a fracasar, que un gobierno peronista no fracasa, no claudica y que bueno, van a salir adelante. Esa es la expectativa que tiene el Ministro. Eh, ¿por, dónde, ¿Por dónde continuamos? Damos vuelta a la página, Damos seguimos vuelta. acompañándonos con imágenes en esta jornada de viernes como lo hacemos habitualmente. Son pequeñas postales que tienen que ver con la actualidad del municipio de Burlingham. Hablábamos anteriormente de cuestiones que tienen que ver con las necesidades básicas, con lo primario de la gente. Bueno, hay una iniciativa que desde el municipio de Burlingham se ha denominado, se ha definido como innovadora. Y esto tiene que ver con la intervención del Estado, en este caso municipal, primero interactuando con un ámbito público como es el mercado central, si bien es, es un ámbito en el que no solo confluye lo, lo público, sino que también hay intereses privados, a partir del cual el municipio de Urlingam adquiere elementos de la canasta básica, subvenciona sobre su valor el 50% y eso eh, llega <coughs> perdón, a los bolsillos de los vecinos de Urlinga. La primera experiencia fue el sábado pasado, lamentablemente nos enteramos tarde y sobre todo se enteró mucha gente tarde porque la comunicación nos llegó prácticamente cuando estaba terminando la jornada, pero esta semana hicieron bien los deberes y comunicaron que este sábado entre las 10 y las 14, allí, allí frente al municipio de Urlingham, en la avenida Pedro Díaz, 1710, se va a poder conseguir elementos que no solo tienen que ver con frutas y verduras, sino también con carnes, con lácteos, con distintos elementos que componen la canasta básica, 50% más baratos de los que son los precios del mercado central. Por supuesto que todo lo que implique una mejora, para las condiciones del poder adquisitivo uh -huh. de la gente, es positivo. Pero también es cierto que alrededor, en toda la zona que circunda al edificio municipal, porque tengamos en cuenta que esto, fundamentalmente, es para la proximidad, uh -huh. es para la gente que vive cerca. Ayer estuvimos, claro. después vamos a dar detalles de esto, pero estuvimos en el barrio del Niandú, uh -huh. en Villa Tesey, para que tengan una idea, los que no se ubican, a cuadras, del hospital Papa Francisco, el ex-UPA. Los vecinos de allí para llegar a la municipalidad se tienen que tomar dos colectivos. Y estamos a 20 minutos, a 15 minutos en auto, a 10 minutos en auto uh -huh. desde Ullingham Centro. Entonces, ciertas iniciativas, si no se les da el carácter de itinerante, van a llegar siempre a los mismos beneficiados porque si vos tenés que, querés, no sé, hacerte un stock de frutas, de verduras, de productos frescos para la semana, y vas a tener que o ir en tu auto o pagar un remis, chau ahorro. Y, a, y además, eh, <coughs> supongo que no debe ser ilimitada la cantidad de mercadería que hay, sino que debe tener un límite. Mira, eh, hay, hay una cuestión, y esto tiene que ver con lo básico, uno no. por lo general cada vez que recibe alguna comunicación oficial de un municipio de la zona... Recibe esa información y algunos teléfonos de contacto con los cuales uno pueda dialogar que tengan que ver con funcionarios que directamente tienen responsabilidad en determinada iniciativa. Más allá de que, claro, está la idea de visibilizar la imagen del Intendente Interino, Damián Celsi, uno no va a preguntarle a Damián Celsi por el tema de la, de la feria que una vez por semana llega al edificio municipal. Para eso está Roberto Navarro, eh, Artemio López, Página 12, pero... Un periodista realmente que esté en cierta manera con, con la libertad de poder preguntar lo que quiera y llegar al interés de los vecinos de Burlingame podría hablar con el secretario de Comercio quizá claro. o, o con alguien del de, de área de desarrollo social del municipio. Uh -huh. Bueno, eso no pasó y hay muchas preguntas que uno que uno se hace respecto a esta iniciativa, reitero, siempre y cuando implique un ahorro para el bolsillo de vecino, estamos de ese lado. Más bien. Pero qué pasa con el comercio de cercanía, que se dedica y vende los mismos productos que el municipio te vende, no solo al precio del mercado central, sino un 50% más barato. Uh -huh. Ahí entiendo que los comerciantes de la zona pueden entender que hay competencia desleal. Alguien me va a decir, bueno, es una vez a la semana. Sí, pero si vos podés armarte, reitero, un, una determinada cantidad de estos elementos de primera necesidad y vas a ir a comprar menos al mercado o al almacencito o a la verdulería de tu barrio. Sobre todo uno entiende que puede haber <coughs> perdón, cierta, cierta disparidad de posibilidades porque el comercio del barrio paga luz, puede ser que pague alquiler, puede ser que tenga un empleado en blanco o en negro pero que lo tenga que pagar, y son una serie de gastos fijos que estos negocios, estos puestos que monta el municipio, no abonan. Y además tiene que pagar en el mercado central el 100% de lo que vale el producto, uh -huh. este, sobre el cual eh, tiene que cargarle un precio para ¿Sí? ganar. Sí. Eh, la iniciativa, como vos decís, todo lo que ayude y que sea más barato para el consumo de la gente, uno no, no, va a hacer, este, no le va a hacer la contra, lo que... Lo que pensábamos eh, era que quizás estaría bueno armar una red con los negocios de cercanía, con los pequeños. Yo acá tengo una verdulería de la cual vive una pareja, una familia, y hay dos o tres más claro. que son exactamente iguales. Y, y siendo así, hay muchas verdulerías chiquititas que han, que han fracasado porque cuando baja el consumo de la gente, sí, sí, claro. ellos luego se encuentran sin trabajo. Entonces sí. yo digo... Si la municipalidad tiene el poder económico y la ayuda para, para este, hacer un 50% de descuento, digo, ¿por qué no arma una red solamente con los negocios de cercanía chiquitos ¿Te acordás que, que los registren ellos? Y que lo... Entonces la gente distribuya eso, sí. ganan los, los, este, los, eh, los dueños, las familias que tienen su emprendimiento en la verdulería chiquitita de sí. barrio, eh, distribuyen ellos a, ello a la gente y este, creo que ahí uno tendría, mostraría que tiene una visión sobre la realidad comercial y social. Mira, ahí hubo una iniciativa que puso en marcha en su momento Juan Horacio Zabaleta cuando llegó a Ulingham que era una red justamente de pequeños supermercados de barrio. Exacto. Que, eh, a ver, lo que uno le elogia era que se ponía a disposición de la gente en el comercio de su lugar productos de primera necesidad a un buen precio, a un precio mejorado. Lo que le critica es que esa red no se extendió, no que se haya puesto en marcha la iniciativa. La iniciativa estaba buenísima, creo que se debió haber potenciado y abarcar a más negocios, a más comercios y demás. Eh, algo así quizá habría que instrumentar con las verdulerías de barrio, porque reitero, ese verdulero que está haciendo una economía de subsistencia, que... Eh, como decía Marcelo, es un emprendimiento familiar, una amiga de mi hijo tiene una pequeña verdulería en Villa Club también con, con la madre, mm. eh, pero tienen que pagar luz, tienen que pagar impuestos, reitero, una serie de obligaciones que quienes montan un puesto en estas ferias no tienen, y eso también implica costos que hay que trasladar a los precios, no es que estamos hablando de eh, bandidos que quieren robarnos nuestro dinero con una verdulería de barrio, no no, no se trata, no pasa que por ahí. Ver. También es cierto que me parece habría que articular en algún momento con una iniciativa buena, pero que creo no está del todo aprovechada para el mercado minorista, que es el mercado concentrador, que en algún momento funcionó allí en Cayetano Valdés, Casi Vergara, a, detrás del hipermercado Changomás o del supermercado Changomás, que se mudó a una de las superficies que está dentro del Carrefour de Villa t pero que hoy está reservado únicamente para compra al por mayor. Eh, quizá habría que articular con eso y crear alguna red allí, la posibilidad de que llegue a distintos barrios esto, y lo vinculo a esto que, que el municipio va a poner en marcha nuevamente mañana, frente al edificio municipal de 10 a 14, con una iniciativa que me parece un poco más dinámica, y es la iniciativa del Plan Federal de Ferias, que desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación han implementado también con precios populares, que hoy viernes, si te apurás llegas hasta las 14 va a tener lugar en la plaza de Villaclub, en la plaza Granaderos de San Martín, ahí en Purredón y Recaño, en el barrio de Villaclub, en Urlingam. Eh, ¿Qué es lo importante de esto? Que hoy están acá, pero la semana que viene van a estar en otro barrio. Está bien, lo hacen itinerante. Exactamente. Entonces, beneficia a más vecinos y no perjudica a los comercios de cercanía, porque el que tenía una verdulería por Pedro Díaz a una, dos o tres cuadras de la municipalidad, dice, bueno, ya estoy, me dieron el acta de función. Claro. Eh, sí, sí, sí, porque sí, sí. La lo perjudica. Es, eh, sí, un, un vecino va y compra, no sé, cuatro kilos de mandarina y tiene para toda la semana. Es como, por ejemplo, el ejemplo, voy a poner un ejemplo con, este, concreto. Ahí, cerca de la municipalidad, está le, el emprendimiento de mermeladas de Hurlingham, el mejor que hay, Lauras de Lee uh -huh. City. Sí. Eh, imagínate que ella está produciendo, eh, hace un montón de, de, de cosas, le da trabajo a más gente, hace todo lo que el gobierno está solicitando, el gobierno provincial y el gobierno nacional. Uh -huh. Vos vas, imagínate que le pones a tres cuadras, a cuatro cuadras, y voy a empezar a regalar mermeladas. El municipio. Suponete que dice, voy a, a regalar las mermeladas, sí, le voy a poner... La, pero la partiza al medio. Claro. Es ya, decir, sí. la, una de las cosas para ponernos en orden, es decir, ¿cuáles son las cosas positivas? ¿Qué pienses en la gente? Es decir, y qué quieras uh -huh, este, sí. hacer que accedan a precios más baratos. Bien por eso. Segunda cosa positiva, que tienen capacidad económica el municipio o tiene las herramientas sí. para conseguir descuento sobre mercadería a un gran volumen, buenísimo. Entonces vos ahora tenés que pensar en lo que dijo Ubaldo. Es decir, ¿cómo hacés para llegar a todo Uringa? Porque el que vive allá al fondo en Mitre, no, no es, ¿qué va a ir acá? ¿Se gasta la diferencia en un remis? No, no, no hay manera. Va a estar mil pesos no en, en sí. un remis, ponele 500 sí. pesos en un remis. Y además, segundo, preguntarse cuál es la cantidad... Que tienen para la venta, porque uh -huh. si no se benefician, se perjudican los negocios de cercanía que están muy cerca de, esa, de ese emprendimiento y se benefician los que viven cerca. Sí, sí. Eh, eh, digamos, son, son cosas que no estamos diciendo que no sirve. Yo digo, está muy bueno la actitud, está bueno que tengan la capacidad económica para hacerlo. Bueno, ¿cómo se puede hacer para generalizarlo y para colaborar con los negocios? de cercanía, que son familias que dependen de una verdulería, lo, los estás este, cortando por la mitad. Sí, además, se obliga, vos dabas el ejemplo de, de la fabricante de mermeladas y también un comercio de cercanía, además con el, el tributo de los impuestos municipales, esa gente claro. está subvencionando por la compra supuesto. de una competencia desleal, entonces no es un círculo muy virtuoso este, es una buena iniciativa, como decimos siempre, eh, me parece que en políticas que impactan en lo local el elogio y el reconocimiento tiene que llegar de los que viven en lo local mm. eh, podés tener notas en medios nacionales en las que alaben esto y se sumen a la definición de iniciativa innovadora como hizo Página 12 eh, el encuestador kirchnerista Artemio López le dedicó un hilo de Twitter a todo esto eh, Roberto Navarro en, en, en la radio oficialista del Destape también hizo lo propio Ahora, eh, ¿qué pasa y qué impacto tiene esto, puertas adentro, en el distrito en donde viven los vecinos Acá, de Burlingham? donde estamos nosotros. Exacto, que somos los que subvencionamos ese tipo de iniciativa porque bien sabemos que la plata sale de las tasas municipales. Uh -huh. Bueno, este, veremos, son eh, propuestas que uno hace, debates, cosas para decir, bueno, eso tiene cosas que están buenas, que son uh -huh. interesantes, ¿por qué no le pegamos una vuelta de... Una vuelta de, de rosca. Sí, sí, Artemio sí, López sí. fue el que el que manejó la campaña cuando ganó Macri y que perdió... Eh, ¿Él el que estaba ahí? Creo que fue uno de los... No recuerdo precisamente, pero es muy probable que haya sido uno de los que daban las cifras que finalmente este, aseguraban al principio... <coughs> victorias de Aníbal Fernández y de Daniel Scioli, y bueno, todos sabemos cómo terminó la historia. No, ¿no? quería recordar nada más sobre <coughs> perfecto, qué, había, qué había pasado che, con... Yo pido disculpas porque estos cambios de temperatura me están jugando un poquitito mal a mi garganta, así que le pido a la gente muchas disculpas por los carraspeos constantes, pero sepan entender, además venimos de la mañana tempranito ya de de laburar también en radio, así que sepan disculpar el asunto. Eh, ¿Puedo completar algo de, de lo que hablábamos recién respecto al tema de, de estos proyectos de ferias populares y demás? Sí. Recordar que la del Ministerio de Desarrollo Social, el Plan Federal de Ferias va a estar hoy, está en estos momentos y hasta las 14 en la Plaza de Villa Club, allí en la Plaza Granaderos, en Purredón y Recaño, además se puede conseguir la garrafa social a 600 pesos, se ha comunicado esto puerta por puerta, por eso yo tengo este papelito, porque vivo en Villa Club y porque nos lo han comunicado. Sería bueno, reitero, que se estableciera algún tipo de logística que permitiera que este tipo de ferias, que ya de por sí son itinerantes, de alguna manera sincronicen con el proyecto del municipio. Claro. Entonces, eh, por una punta del municipio, hoy están en Villa Club los del Ministerio de Desarrollo Social y el municipio puede ir al barrio La Juanita, y mañana el Ministerio de Desarrollo Social va al barrio Fargo, y el municipio va a los patitos, eh, en fin, pensando en esta cuestión de acercarle a la gente este tema, porque, si no también, a ver, parece mentira, pero para el que cu eh, está contando una moneda todos los días para ver cómo pone un plato de comida en, en su mesa familiar, ver que hay iniciativas, que hay mejoras, y que encima vos no podés acceder, porque te queda lejos, porque no tenés plata para el remis, sí. eh, no es un asunto menor. Y, sí. no es, y no es y no te da mucha alegría no no al contrario te genera bronca porque vos no vivís cerca del municipio y al final de, al fin de cuentas decís bueno pero so, siempre se benefician todos los sábados el que vive a cinco o seis cuadras de la municipalidad tiene frutas y verduras y productos frescos al, a menos de la mitad del valor que consigo yo en mi barrio no es justo por eso digo que hay que equilibrar porque no hay necesidades únicamente los barrios que rodean al municipio. claro ¿verdad? Y después, no. por otra parte, también todos sabemos que el, que el kit de la cuestión, como se dice en la calle, es eh, eh, la generación de puestos de trabajo. Todos sabemos qué pasa por ahí. y sí Porque eso, eso es así. Es cuando vos conseguís el trabajo, entonces conseguís tus ingresos y entonces se va enderezando <coughs> la economía y demás. bien Me parece que si vos estás... Este, de alguna forma, sin quererlo, porque quizás no se pensó en eso, perjudicando a negocios de cercanía, minoristas, chicos que viven de eso, estás arruinando puestos de trabajo, o perdón, vamos a decir la verdad, estarías arruinando, pues no, tampoco quiero decir que una cosa directamente sí o sí trae sí. la otra, sí. pero es una, es una posibilidad sí, ¿eh? que... Eh, para ser sincero, no creo que esté en la cabeza de quienes dirigen el municipio de, de generar cierres de negocios. No, deberían tenerlo, en cuenta, como deberían un hecho, tenerlo como, en cuenta, como un efecto no deseado de este tipo de políticas que puede pasar esto, ¿no? que <coughs> terminen los mismos que subvencionan perdiendo su, su subsistencia por una competencia que francamente es desleal, uh -huh. más allá del propósito que tenga que es abaratar los costos de, de todos los vecinos y vecinas de Burlingame. Damos vuelta a la página, estimado bueno, Marcelo, porque este día miércoles, el sí. miércoles pasado, hubo elecciones de autoridades dentro del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, el sindicato de docentes más importante de la provincia. Hablamos del SUTEBA, uh -huh. y allí hubo elecciones, fue por un nuevo mandato del actual Secretario General Bonaerense, hablamos de Roberto Varadel, quien se impuso cómodamente al frente de la lista Celeste Violeta, a la lista opositora, la lista de la izquierda, la lista multicolor que proponía a la ex vecina de Ullingham, ex alumna de la escuela Esteban Echeverría, diputada nacional, ella del frente de izquierda, Romina del Pla. Bueno, una ventaja muy clara de parte de Varadel de la lista celeste violeta que no solo se impuso en el orden provincial, sino que también recuperó muchas de las seccionales que estaban en manos de de la multicolor Bien, decíamos que Roberto Varadel obtuvo una victoria muy holgada en el ámbito provincial, que la lista oficialista Celeste Violeta se impuso a la multicolor de la izquierda, además no solo ganó en el territorio que tiene que ver con autoridades provinciales, sino que recuperó muchas de las seccionales que estaban justamente en manos de la oposición. Una de las más emblemáticas es la eh, seccional de La Matanza, justamente conducida por... Romina del Pla, en la que nació quizás las razones que explican la pérdida de esta, de esta seccional por el surgimiento de una tercera lista. Si uno toma la lista que encabezaba del Pla, <coughs> perdón, y la lista que encabezaba Marta Gómez, la escisión, de hecho hoy Marta Gómez hasta, hasta el día miércoles era la secretaria adjunta del Suteba Matanza, si toma esas ambas listas de la oposición, hubiesen ganado cómodamente en la matanza. Sin embargo, como fueron divididas, el primer lugar fue para Daniela Esposato de la lista Celeste Violeta, que reitero, también recuperó la matanza y otras seccionales que estaban en manos de la oposición. Por supuesto, hubo elecciones aquí en Urlingham, votaron los y las docentes de Urlingham, nuevamente fue electa con una amplia mayoría la docente Sabrina Dos Santos, Marcelo estuvo hablando con ella, tenemos imágenes de ese diálogo, ¿verdad? Sí, eh, vamos a escuchar un poquitito Dale. para tener una idea, un arranque nada más. Buen día, amigos y amigas de La Hora de Hurlingham. Estamos acá en Suteba, estamos con Sabrina Dos Santos, ella es secretaria general de Suteba Hurlingham. Eh, hubo, hubo un acto eleccionario muy importante, eh, saludar a la gente y, y comentarnos. Bueno, ¿qué tal? Eh, buenos días, buenas tardes, buenas sí. noches. Yo sé que este programa se va, se va viendo en diferentes en diferentes momentos. Uh -huh. eh, sí, como bien dijiste, secretaria general de SUTEBA-Urlingan y bueno, reelecta por segundo mandato consecutivo también como secretaria general del SUTEBA de este distrito. Así que muy contenta, la verdad que hemos pasado un acto eleccionario maravilloso en el día en el día de ayer, uh -huh. más del 60% del padrón ah, eh, votó eh, en una elección que no es obligatoria, eh, digo esto para, para destacar que más del 60% de compañeros y compañeras afiliadas eh, se acercaron a, a, a votar, pero además nosotros también para eso hacemos un dispositivo en todas las escuelas, nosotros en el día de ayer tuvimos 41 urnas, Dos estuvieron acá en el sindicato que fue bueno, la urna que es la general más la urna de jubilados y jubiladas y 39 estuvieron este, en todas nuestras nuestras escuelas garantizando así ¿no? que la mayor cantidad de, de compañeros y compañeras se acerquen claro. a ejercer su, su derecho a, al voto que a nosotros eso nos parece muy importante y ayer bueno este, esos son los resultados la verdad que, que obtuvimos de la participación para nosotros bueno muy importante. Eh, ¿Puede ser que se hayan obtenido 480 votos? o ¿Cómo, cómo es exactamente? Es nosotros tuvimos en el día de ayer 480 votos uh -huh. Esto representa el 77,9% ah. Que ha elegido Una vez más a la conducción eh, Celeste y Violeta uh -huh. En este distrito y por supuesto también en la provincia de Buenos Aires La verdad, números históricos Para este distrito Que nacimos en el 2009 claro. este, Luego de separarnos De lo que éramos el Gran Morón eh, bueno, estamos en niveles históricos, la verdad, de, no solamente de, en elección, sino además de participación, ¿no? Nosotros ya veníamos el año pasado, fin de año, en una asamblea ordinaria, como se hace en el Subteba, todos los años, también con mucha participación, números históricos de participación de compañeros y, y de compañeras, este, bueno, también, ¿no? Eh, votando por, por, por todo lo desarrollado en ese último año, bueno, ahí estuvimos Bien. escuchando un pequeño tramo, después van a escuchar la nota completa. Uh -huh. este, Ubaldo, continuamos con el, sí, con el tema. Sí, lo, lo importante, reitero, es marcar esto, ¿no? que la conducción de Baradel sigue firme dentro de su Suteba, es el sindicato más importante del Frente Gremial, mayoritariamente el, el más destacado, en el caso de Urlingam, lo contaba su reelecta Secretaria General, Sabrina Dos Santos, 60% aproximado del padrón votando en una elección no obligatoria, con 480 votos para la lista celeste-violeta, la lista del oficialismo, apenas 110 para la lista multicolor aquí en Urlingam. Retiene la conducción del Suteba en el distrito, retiene Varadel también la conducción del Suteba en el orden provincial. <coughs> un detalle, la gente de la Multicolor en La Matanza presentó una serie de recursos ante la justicia para objetar el tema de la votación, pero no parece que esto prospere y los números conseguidos allí por la lista de la celeste violeta de Daniela Sposato serían lo suficientemente claros como para que en un plazo de 15 días pueda retomar el oficialismo la conducción de esa seccional, la más numerosa de esta zona de la provincia de Buenos Aires continuamos este, dando vueltas y, y anduvimos dando vueltas <coughs> por, el, por el ñandú. Exacto, después de que la semana pasada te contáramos y te presentáramos aquí en la obra de Urlingham la situación que se vivía en ese barrio, específicamente en la sociedad de fomento de barrio Niandú, ahí en la calle Juramento, en la localidad de Villa Tesey, bueno, había mucha bronca de los vecinos, no que no querían que se politizara la conducción de un espacio en el que conviven todas las miradas que habitan un barrio, que están vinculados simplemente por su condición de vecinos, de amigos, de habitantes de un lugar. Hasta la semana pasada estaban reclamando por la devolución que autoridades del área de entidades intermedias, de la dirección de entidades intermedias del municipio de Urlingam, habían retenido. Eso llevó, recordemos, a que los vecinos... Los más enfervorizados, entre otras cosas, reclamaran que no querían a la cámpora ni al municipio dentro de la sociedad de fomento. Finalmente, su titular estuvo, Fernando Juárez, estuvo allí en, en la sociedad de fomento, reintegrando lo que es de dominio, lo que le pertenece a los vecinos y a vecinas, y de esta manera se empieza a transitar un camino en el que el municipio se comprometió a acompañar, y celebramos esta decisión, el camino que empiecen a transitar los uh -huh. habitantes del Niandú, para normalizar, para recuperar una sociedad de fomento que estuvimos recorriéndola en el día de ayer, Marcelo, sí. y si te parece, no sé si tenemos algunas imágenes. Tenemos imágenes, que, perdón, sí. que, te, que pisé, como dije, tenemos imágenes de la bien. entrevista que bien. hicimos ahí en la vereda, Dale, que dale, vos. ¿querés si querés ver? compartimos esto porque hay un vecino nos cuenta efectivamente cuál es el cuadro de situación de ahora en más. Muy bien, ahí va. En esta tarde de jueves estamos aquí en el barrio del Niandú, a las puertas de la Sociedad de Fomento, este espacio en el que se están reuniendo los vecinos para recuperar justamente un lugar común. Lo contábamos en la hora de Urlingam, también en distintos medios del distrito se han hecho eco de esta situación a propósito de una idea de quitarle a los vecinos del barrio un espacio que, como decíamos anteriormente, pura y exclusivamente les corresponde a ellos. Hay buenas noticias porque hay una comisión normalizadora que está tratando de devolverle la organización justamente a la sociedad de fomento, devolver las actividades, la participación de la gente, y justamente un grupo de ellos está acompañándonos en esta tarde. Vamos a ver en qué punto de esta idea están. Hay buenas noticias, decíamos, porque entre otras cosas han recuperado la memoria, los libros, todo lo que tiene que ver... ...el puntapié inicial para que la Sociedad de Fomento vuelva a recuperarse. Buenas tardes para buenas, todos. Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, buenas. en primer término, contarnos qué pasó, habíamos quedado, habíamos charlado... ...y dado, dado información respecto a que ciertas, eh, ciertos papeles que son necesarios... ...para que una entidad funcione, estaban en manos del municipio. Nos detuvimos ahí. Sí. A principios de esta semana hubo buenas noticias. Sí, nos entregaron este, los libros data, los libros de socios, eh, los libros de socios... El libro diario, eh, los li están adulterados totalmente. En los libros de socios sí. figuran eh, perso eh, personas fallecidas ¿no? desde el año 2018 y personas que han muerto así, añares uh -huh. y otras que se han mudado. Uh -huh. ¿no? Figuran como eh, socios activos en el libro de socios. Y eso a qué corresponde a la gestión a la, anterior la, de la congelación, a las con la gestiones la anteriores, ¿no? Que se manejaban de esta manera cuatro o cinco personas, ¿no? Uh -huh. Y figuran en los balances sí. gastos que acá obviamente ustedes van a ver las instalaciones sí. y no hay nada invertido en año. Uh -huh. ¿no? Nosotros recién sí. desde que recuperamos estamos haciendo limpieza, queremos pintar. ...queremos mejorar todo, cambiar iluminarias... ¿eh? ...levantar esto. Que ¿Con ese estado se encontraron ustedes al momento sí, de que sí, organizaron... ...esta comisión sí, normalizadora? Sí, sí, sí, sí. Ustedes lo van a ver porque... ...hace dos días y recién estamos limpiando, acomodando... Eh, ...y principalmente... ...yo acá tengo el grupo de toda la comisión integradora... Eh, ...cada uno va a tener su función... ...y principalmente quiero agradecer al barrio que nos han apoyado ¿Qué, cómo, ¿cómo está la relación con el municipio? porque desde eh, el área de entidades eh, se habían llevado bueno, justamente toda esa documentación eh, bueno, nosotros a raíz de todas las denuncias que hicimos los reclamos y todo lo que hicimos que ustedes están al tanto eh, han tomado conciencia ¿no? y Lucas Fernández, director de entidad sí. ¿no? se involucró definitivamente, nos devolvió los libros ¿no? y nos va a acompañar en el proceso. Bien, pero ahora está todo en manos de los vecinos. Ahora está en manos, ya esto, ya está en manos de los vecinos. Ahí escuchábamos a, al vecino, lo escuchábamos acá a Ubaldo. Sí. Eh, te escuchamos. Sí, antes que nada le pido enormes disculpas al director de entidades del municipio de Urlingam, a quien he bautizado ya de infinidad de, de, de formas se llama Lucas Fernández, el director de entidades del municipio. Pido disculpas porque creo que le puse Juárez en algún momento en una charla previa que manteníamos en este envío. Lo cierto es que bueno, el municipio creo que corrigió alguna actitud que tuvo en algún momento y esto era imponer ciertas condiciones a los vecinos para normalizar una sociedad de fomento que reitero es, es, es parte del destino de los barrios, en este caso del barrio Eñandú. La promesa del municipio es acompañar este proceso de normalización y creo lo que queda pendiente es primero que se cumpla ese compromiso adquirido ante la gente, que el municipio facilite todo lo que para un municipio es habitual, es corriente y para un grupo de vecinos que lo único que quiere es el bien del barrio, en muchos casos es complicado, es difícil, hay gente que está dedicando tiempo de su vida, tiempo de trabajo, que le dedica esfuerzo para poner en marcha una sociedad de fomento que la recorríamos ayer, eh, muestra signos de abandono de mucho tiempo, de mucho, mucho tiempo. Sí. Bueno, había una gestión que esta comisión normalizadora acusa de haber dejado en el abandono a la sociedad de fomento, no importa, no importa, haber dejado en el abandono a la sociedad de fomento y que me parece va a tener que dar explicaciones por, entre otras cosas, haber usufructuado las instalaciones y que nada de lo recaudado se tradujera en mejores condiciones de seguridad, en el mantenimiento del salón de la sociedad de fomento viene un trabajo arduo de parte de los vecinos que ahora reitero tienen gran parte no todo pero gran parte del destino de la sociedad de fomento de barrio el niandú en sus manos nos alegramos por ellos nos alegramos mucho también por otra cosa que, que tienen ellos ahí tienen lo que se llama un intangible Tienen historia que es fundamental porque esa historia es la que les va a dar la fuerza a ellos para entender por qué uh -huh. vale la pena hacer un esfuerzo por, por su club, por su sociedad de fomento, de su barrio. Veíamos fotos este, emocionantes y emocionadas para uh -huh. ellos sí. en muchos lugares, muchas copas este, ganadas y participando en distintos tipos de, de juegos, y ellos tienen ganas de hacer muchas, muchas cosas, pero necesitan muchísimo apoyo y sobre todo eh, ayuda financiera, sí, sí, porque hay, hay, hay muchas cosas que más allá de que primero tenés que agarrar la escoba, limpiar, sacar, uh -huh. tirar y demás, después hay eh, este, eh, temas de electricidad que salen mucho dinero para arreglar, temas de pintura, de revoque, normas de seguridad y demás. Eh, uh -huh. Y es un, tienen un lindo, un lindo metraje, pero sobre todo lo más interesante en esos cuadros que vimos, tiene historia. Sí. Y creo que eso es el punto de partida eh, para encontrar la motivación que uno tiene que tener, es decir, ellos y el colectivo eh, cual están todos ahí trabajando para hacer las cosas ya saben, se lo dijimos, que contaban con nosotros para promociones, después van a tener que hacer eventos y cosas para juntar este, dinero y demás, y que contaban con la hora de, de hurling. Sí, ahí también mantener el, el nivel de participación, ¿no? Ayer veíamos mucha gente para un jueves a la tarde, mucha gente de la sociedad de fomento, sí. eh, mucha gente allí eh, reuniéndose, encontrándose, que son esos lugares de comunión de, que, que tienen los barrios, en este caso una sociedad de fomento, es son fundamentales, y reitero, el municipio está a tiempo como para, en este caso, ponerse del lado de los vecinos, ponerse la camiseta del Niandú no querer comprar las camisetas del Ñandú, ponerse del lado de ellos, estar cerca, escucharlos para ver qué necesidades tienen y acompañarlos, reitero, en muchas cuestiones que en muchos casos son burocráticas, que demandan una firma profesional y demás, quizá ese tipo, ese tipo de, de eh, ayuda pueda ser fundamental para recuperar la confianza entre el municipio y en este caso una sociedad de fomento del barrio. Eh, los gobernantes pasan, los vecinos por lo general siguen en el barrio, <risas> así que tratemos de, de acercar ese tipo de posiciones, ponerse a disposición de la gente, porque las sociedades de fomento son eso, son, eh, alguien habló en algún momento y lo decía Zabaleta el último sábado, no parte de la comunidad organizada. Bueno, las entidades intermedias son fundamentales para eso. Las entidades intermedias, como dijo muy bien Ubaldo y recordó las palabras de, de Zabaleta, están en el municipio y el municipio tiene la obligación por ser el primer mostrador de la democracia. Uh -huh. Entonces eh, tiene que estar ahí. Errar, somos humanos, erramos todos. Muy bien por el hecho de, decir, de entregarle los papeles, ponerse a derecho, eh, ofrecerles apoyo van a ver que la ventaja que tienen con esta gente es que es mucha gente que tiene ganas de hacer cosas, sí, no. que, que tienen esa historia, que son de ese lugar. Sí, no desaprovechemos esas ganas, justamente. Tienen muchas ganas, tienen muchas ganas. Por ahí lo que ellos necesitan es que le des una mano con, algún, con materiales, con, con dinero, y con el acompañamiento, porque el, el talón de Aquiles de todas las este, entidades es la cuestión de los papeles. Uh -huh. Pero el talón de Aquiles, pero histórico Hace mucho tiempo Bueno gente Nos vamos eh, a bajar de esta jornada de viernes Nos bueno. vamos a dejar en la compañía habitual del resto De todas las cuestiones que forman parte De la hora de Urlingham Nosotros estaremos nuevamente, Marcelo Si no media ninguna dificultad El próximo viernes otra vez acá Bueno, este, ¿qué te vas a tomar? ¿Algún té para la garganta? Y la ¿Qué te voy, tomarías? Voy a consultar eh, yo, A mí no me gusta demasiado Debo confesar que no me gusta el té con miel mucho menos el té con limón, pero voy a consultar, sabes qué? Algunas colegas y colegos, colegos, pero más que nada gente del mundo de la locución, mm. por ejemplo, ah, la ah. querida Graciela Montiel de, de Radio Mi País, el querido Raúl saludo. Martínez de Cablevisión, la querida Noemisa Mora de la Radio La Siglo de Morón que esa gente que no solo ha sido dotada por la naturaleza, por unas voces hermosas, bellísimas, imponentes, sino que además tienen esos tips para cuidarte. Ah, te dicen yo, Esto, tactoso. claro, el jengibre acá, pasó esto? la miel acá, este, pañuelito acá, el otro allá. Bueno, voy a ver si hago una rueda de consultas también. Con, a lo largo de, del laburo de uno ha compartido, afortunadamente, espacio y, y programas con grandes locutores, no sé. Hay una jovencita llamada Nazarena Menguini que nos acompaña en MP4 en la locución también. No solo, no solo con una bella voz, sino muy talentosa. Mariana Sarachaga fue muchos años mi compañera en FM en Tránsito. También no solo una, una voz bellísima, sino con una creatividad a flor de piel. Bueno, a toda esa gente después voy a armar un grupito, Asistencia Garganteril, Está bien. y, y le, voy a, le voy a pedir recomendaciones. Seguramente tomaré... Aceptaré la que más me guste. Está bien, yo estaba pensando, él empieza a nombrar gente y yo decía, la comunicación tiene sus voces. Y no, sí, claro. Tiene sus voces. Claro. Yo tengo un amigo que por cualquier cosa te decía que tenías que tomar un, vano, un vaso de vino caliente. Ah, <risa> bueno, yo sabes que en, en, en Alemania, y esto ya. Es no sé si te curás, café, pero te, en, te agarra en, la diversión. En, en Alemania viene ya, lo, lo podés comprar en supermercados y demás, un vino especiado. Uh -huh. Especiado. especiado oh, bueno. que tiene canela y varias cosas ah. más, que es el Blue Wein, que le dicen los alemanes. Que es un vino que se sirve caliente, mira, así que todo y así hace no... maravillas, hace maravillas, o sea, en una noche en la que estás andando por ahí con dos grados bajo cero y qué sé yo, y hay un puestito que vende blue Vine en una feria, te retempla el espíritu, ni es la garganta ni me acuerdo. Pero Dos, el espíritu seguro. Claro, por eso yo te decía, como decía un amigo, dice: Mira, no sé, dice, algo que no te duela, no te lo va a curar, pero por lo menos te vas a distraer un rato. De te olvidas, seguro, seguro. Bueno, gente, nos vemos la semana que viene. Un gusto, como igual siempre, Waldo. Hasta luego.